...más 144, ambos anotan uh -huh. y hay altas, hay altas, las altas clásicas de dos y medio. ¿Aprueba o desaprueba? ¡Apruebo! ¡Apruebo! Esta sí, apruebo, esta sí es una buena apuesta. ¿Ahí va por qué? Par de detalles. Para empezar, cuando una eliminatoria, porque son muy diferentes estas dos, esta está prácticamente decidida. ¿Qué significa? Que Puebla no puede guardarse nada... Tiene que salir a atacar, tiene que ser ofensivo, independientemente del plan que le vaya a presentar Santos. Puebla va a dar espacios, Santos va a hacer gol. Pero en la desesperación Puebla, que ya vimos que cuando se lo propone puede atacar bien, Puebla tuvo, y ya lo platicaron ustedes, muchas oportunidades de gol. Es increíble el cero que colgó Santos en la jornada de noche, Increíble. Por lo tanto, sí creo que es muy probable que los dos vayan a hacer gol y esta línea de dos y medio para el over-under es mucho más tentadora para ponerle al over por la necesidad que tiene Puebla de tratar de arrimarse en el marcador global. Esta sí me gusta. Vayan con ella también para que puedan tener estos billetes de mil dólares que no existen, pero que se ven muy bonitos. A ver, Pietra, ambos <risa> son, son se los juro. y altas sí. o no. No, yo desde el inicio ahí ya no coincido, para mí solamente va a anotar el Puebla. No sé si le alcance, pero va ah, solamente a anotar Puebla ¿Por qué? en el partido Pietra, de vuelta. O sea, Santos ya no va a anotar o qué? No, no para mí no y el Puebla va a buscar y el problema es que o sea, Santos que meta, va a salir a meta los oh. que requiere. Pero yo así lo veo. Pietra, ¿no? yo así lo Santos veo. va a poder hacer gol hasta por accidente. Sí, yo también. Hasta por accidente Santos se va a poder encontrar un gol con todos los espacios que le va a tener que dejar Puebla. Lo respeto mucho querer, su pronóstico, Don Vegas, puede, puede pero el mío distinto. Un <risa> <risa> bueno, usted, muy bien. Tú te tuviste de 4-4 la sí, semana pasada, Exacto. estás en tu derecho. ¿También, estás... ¿también, yo puedo ver, comprar que los dos anotan, pero se va a quedar en bajas. No, yo creo que no. Los partidos de vuelta no son de bajas. Bueno y no cómo quedó Monterrey. Pero es más de dos quedó? y medio. ¿Cómo, ¿Cómo quedó Monterrey Santos? Menos con esta ¿No? línea. Menos con esta línea de dos o y sea, medio. Bajas, Honor, ¿Cuánto Ricardo ves? Puch? Ricardo Puch, tú quieres. 1-1-0-0 o o 1-0 ganando. La apuesta el, cara. Por Eres por más. Con esos dos ¿cómo no, va? Gabriel, cómo cómo son cómo a va, ver, don ¿sí? Vegas, es que, a ver, si la pasada me parecía muy atractiva, esta me parece cantada. O sea, la, la, la anterior supuesto, era, era muy para supuesto. meterle. Esta sí hay que meter la casa, el Ligen, coche y el. Y regalando se juega. dinero. Esta está comido de más 140. 450 más que lo que mete. Hay que entender las apuestas. que abajo de esa camisa de lino que trae seguramente, más allá del pelo en pecho. Trae una cadena de oro, ¿viste? Mucho más, mucho más vaga que esta, ¿eh? Mucho más. Por favor, don Vegas, pero por favor. Ok. Apuesta la cadenita, Perfecto. La última, entonces. Ah, caray, esa está buena. Chicharito, el Galaxy se enfrenta a Está tan atractivo.